¡Escudos! ¡Frentan! ¡Atacar! Soy guerrero místico. Y personalmente, quiero agradecerle su visita a esta página e invitarle a unirse a la difusión de la cultura del caballero, servidor. Son muchas las maneras con las que se denomina este estilo de vida. He estado compartiéndolo durante más de 10 años y creo que es el momento de ir más allá y dar un gran salto, pero... un hombre solo no es nada necesita un gran equipo. Juntos somos fuertes. Un muro de escudos. Bienvenido y de nuevo, gracias. costero, sube con corazón de acero, fría, es la espuma del mar, y tu fuerte va a llegar, las conocen tu valía.